Hay esta autonomía entre porros, es decir, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? O sea, yo puedo ser un porro de prepa X y no siento solidaridad por el porro de boca X, ¿no? Porque somos enemigos, pero entre anarquistas no pasa eso. Yo soy un anarquista vegano y siento solidaridad con la anarcofeminista, ¿no? O siento solidaridad con el, el anarcoinsurreccionalista, aunque no seamos, digamos, del mismo grupo, sentimos solidaridad por el hecho de ser anarquistas y entre porros no hay esta solidaridad, me explico, hay, hay rivalidades, eh, que es más al interno que a lo mejor no es tan evidente, pero pasa, pues. Eh, bueno, la siguiente pregunta, o comentario, sí, dice, recientemente eh, Andrés Manuel ha señalado que los encapuchados son conservadores, ¿qué lectura tienen ante esta declaración? Uf, eh. Pues no sé, en general yo creo que los compañeros... Nos da risa, lo tachamos de un payaso, pero yo creo que esta es una estrategia discursiva de Andrés Manuel, ¿no? Como tachar de conservadores a todos los que estén en contra de su proyecto, ¿no? O sea, los indígenas y eh, los compañeros que están en el sureste, en Yucatán, y todos los estados donde va a la ruta maya, para él somos conservadores, ¿no? Son conservadores. La gente que está en contra del aeropuerto, porque va a traer diversos problemas sociales, ecológicos, y económicos, son conservadores la gente que está en general en contra de cualquiera de sus políticas es conservadora, entonces me parece un discurso pues hegemónico no de, de nombrar a los otros de manera despectiva, no entonces si él es el conservador o si los demás son los conservadores, él sería el liberal no a la manera de Juárez, a la manera de Madero, digamos. Eh, y pues eso, la verdad es que nosotros lo vemos con, con risa y... Pues tampoco nos, es que nos importe mucho cómo nos caracteriza el poder, ¿no? Si de vándalos, y si de adolescentes, no porque los adolescentes estén mal, ¿no? Sino en el sentido de que no saben lo que hacen, de que les falta experiencia, de que no lo han reflexionado mucho, en este sentido peyorativo de la adolescencia. Pues tampoco es que nos importe mucho, ¿no? Pues eh, yo creo que los compañeros vamos actuando y vamos haciendo las cosas y pues le vamos dando, ¿no? Salida. Ah, con el gobierno de la Cuarta Transformación hay un repunte y resurgimiento de los grupos de choque. ¿Cuál sería el motivo? Híjole, yo creo que es como, al igual que el anarquismo es complicado pensar que hay un solo, una sola cuarta transformación, yo creo que también dentro de la cuarta transformación, dentro de Morena, dentro de la gente que ya ahora está en el poder, hay muchas vertientes, ¿no? Y que es lo que pasa con los partidos políticos, ¿no? O sea, gente que primero estaba en el PRI, se pasó al PRD y ahora se pasaron a, a Morena, y Morena tiene sus facciones, el PRD tiene sus facciones, incluso el PRI tiene sus facciones... De hecho, para eso se inventa el PRI, ¿no? O sea, digamos, para homogeneizar las pugnas por el poder, pero dentro de un mismo partido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que dentro de Morena hay diferentes posturas, no, no las defiendo ninguna de ellas, pero sí creo que hay grupos, por ejemplo, que pudieron haber sido ex que ahora están en Morena, que cuando estaban en el PRD se manejaban con estas dinámicas de grupos de choque, ¿no? Eh, que como ya te mencionaba, por ejemplo el PRI, ¿no? un caso que me viene ahorita en la memoria, que tiene su base de apoyo que podría ser Antorcha Campesina. Entonces, obviamente dentro de Antorcha Campesina hay un buen de intereses, ¿no? desde la gente que quiere su casita, la gente que quiere un puesto de trabajo, un, una herramienta de trabajo como puede ser una mototaxi, un local. Cuando estos grupos se enfrentan, por ejemplo, hay una plaza y ¿a quién le damos el espacio? si a los taxistas o a los locatarios o a X, a X grupo de locatarios o a X hay pugnas de poder ¿no? dentro de la misma antorcha que es la base del PRI y estas pugnas del poder pueden afectar intereses de cúpulas más arriba y lo mismo pasa en el PRD y en Morena ¿no? y yo creo que estas personas que se han ido heredando que se han ido, ¿cómo se les llama? cuando van brincando de un lugar a otro, estos chapulines eh, no sé si es ese es el nombre pero esta gente que va saltando y va saltando de un lugar a otro, de un partido a otro, pues se maneja con estas dinámicas, ¿no? De. Pues eso, de, de ocupar grupos de choque. Por ejemplo, Mancera en su momento estuvo con Obrador, ¿no? Y, y Mancera se movía con esta lógica, ¿no? De grupos de choque, ocupaba a sus policías como grupos de choque, ¿no? Como grupos que van a provocar. Entonces, generalmente, y eh, es bien claro, ¿no? cuando no hay policías suele ser cuando las marchas son más pacíficas, ¿no? y cuando hay policías es cuando hay más violencia, parece que la policía desata la violencia, no son los compañeros anarquistas. Eh, yo creo que respecto al sexenio pasado de, de Peña Nieto, yo creo que sí han bajado los grupos de choque. Hace poco el, el, el más sonado pues, fue el de los compañeros allá en en rectoría donde hubo un chico picado que incluso perdió, que perdió parte de su oreja eh, que sí, que evidentemente son grupos de choque, pero nuevamente no, no podemos decir que todos los grupos de choque son de la cuarta transformación, ¿no? o que son del PRD, o que son del PRI, porque cada uno tiene sus grupos de choque entonces por ejemplo, a mí me parece que estos grupos de choque, estos en particular, responden a rectoría, ¿no? O a auxilio UNAM, a las altas jerarquías de auxilio UNAM, entonces eh, me parece complicado decir si hay un repunte o no, además de que tampoco es que yo conozca como toda la, la dinámica social del Distrito Federal. La siguiente pregunta dice, dice, dice en la última manifestación del 2 de octubre el gobierno de la Ciudad de México decidió conformar un cinturón de paz, ¿qué lectura dan estas acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum?, eh, yo creo que hay varias lecturas, ¿no? varias hipótesis la primera es pues, ver quién fue, quién fue este cinturón de paz ¿no? en su mayoría son burócratas, gente que trabaja en, para el gobierno de la Ciudad de México a la cual se le hace esta invitación y voluntariamente van eh, me parece que no, hasta ahorita no hay casos registrados de que hayan sido coaccionados para ir o que se hayan sido condicionados, me parece que sí fue voluntaria su participación que es gente que realmente cree en este proyecto político eh, pues eso, ¿no? Me parece que la lectura que yo les podría dar es que es gente que realmente cree en el proyecto democrático, representativo y, y pues adelante, ¿no? La gente puede creer en lo que quiera. Si tú me preguntas como desde un sentido ideológico, político, incluso hasta si quieres doctrinal, podría decir que esta gente está alienada, ¿no? Está enajenada, que es decir, protegen a su propio... o lo que ellos creen que es su gobierno, ¿no? están defendiendo las instituciones, los edificios, están marcando la forma de protestar, Calamera ahora ni funcionó, ¿no? O sea, hubo pintas, hubo destrozos, pero me parece que esta gente lo hace como sinceramente de corazón y yo creo que no hay que menospreciar por las motivaciones de la gente, ¿no? Igual con los anarquistas yo no podría hablar por todos, ni conozco las motivaciones de todos. Pienso que la cosa va por ahí, que la gente pues eso, ¿no? muestra su apoyo al gobierno con, por medio de estas convocatorias, que es ir a hacer cinturones de paz, eh, que me parece que es un, doble, un arma de doble filo. no Por una parte, está esta onda que es mucho del gobierno de Claudia Sheinbaum en todos los aspectos, ¿no? por ejemplo, en, esta, en este programa llamado pilares donde la gente... Se le maneja mucho este discurso de: pues tú estás autogestionando, tú estás haciendo comunidad, todos vamos a hacer comunidad, y parece que la misma gente está autogestionando su seguridad, ¿no? Eso es por un lado que me parece bastante rescatable la idea de la, de la comunidad, la comunidad, la autogestión, autogestionar la seguridad, pero por el otro, la autogestión y la comunidad no funcionan de arriba para abajo, ¿no? No es que Claudia Schambau diga, ¡ay, hagan! comunidad y la gente desde abajo diga, ah sí vamos a hacer lo que dice Claudia, no no funciona así y por la otra me parece eso, no que ya no está arriesgando a su policía y más bien está arriesgando a la gente a que si les pasa algo es culpa, de... o sea está poniendo al pueblo contra el mismo pueblo, me explico que eso siempre pasa pues, en las marchas siempre hay reclamos, lo que te decía al principio es como, oye por qué estás pintando, tú no te puedes detener a, a ver por qué, estás, por qué o explicar por qué estás pintando para eso está el folleto que estás entregando para eso está la información para eso está la misma pinta ¿no? para que la gente lea lo que está pasando lo interprete entonces me bueno, parece un arma de doble filo por, un par, por una parte para la gente que apoya este proyecto parece que le empodera ¿no? empodera a la gente de su propia seguridad de las propias decisiones de lo que pasa pero por el otro también es ponerle en riesgo ¿no? porque si sí, verdaderamente hay grupos de choque por ejemplo que lleguen y lastimen a la gente y como están encapuchados pues obviamente la vestimenta Negra y encapuchada se va a asociar a que fueron los anarquistas, ¿no? Y puede haber sido un mismo grupo de choque, que incluso la, la bronca puede que no sea ni contra la sociedad, ¿no? O sea, son estos grupos en pugna, por ejemplo, a alguien del PRD que me, mande, o del PAN, o del PRI o de sea, a mí me da igual, que mande a un grupo de choque infiltrado para hacer una acción que desprestigie a, a Sheinbaum ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, a mí me parece un arma de doble filo, me parece que la gente tiene que tomar más críticamente en qué toma parte, ¿no? Eh, y pues eso, yo no soy, ni yo ni nadie, somos nadie para decirle a la gente que haga y qué no, pero pues sí en este sentido que, pues que recapaciten, ¿no? Como formar un cinturón de seguridad, ¿para qué? Para que la gente no raye, la gente va a rayar, ¿no? Para que la gente no rompa, la gente va a romper, para que la gente, ¿qué? O sea, realmente la gente tiene que pensar, ¿qué es lo que estoy protegiendo? O sea, estoy protegiendo el oxo? ¿por qué? porque no me gusta que haya destrozos, porque no me gusta que roben porque no me gusta que este tipo de fechas, por ejemplo el 2 de octubre se preste para el vandalismo o sea creo que hay diversas eh, justificaciones de por qué la gente hace lo que hace pero yo sí le invitaría a la gente que está ahí pues, a que reflexione no como realmente estoy defendiendo la inmaculidad del 2 de octubre o estoy defendiendo el OXO, ¿no? estoy defendiendo la propiedad privada de alguien que al que no le importo, por ejemplo. Pues yo creo que es un arma de doble filo, eh, pues eso, ¿no? me gustaría mantenerme crítico. Y bueno, esas todas las preguntas, espero haber sido de ayuda y pues nada, ¿no? si hay alguna duda, réplica, queja, pues adelante, ¿no? los comentarios pues, ahí pueden quedarse. Un saludo.